¿Qué está riendo? Yo me imagino el que quiere consultar o preguntar de eso, ¿no? Desde ayer están con eso, le diré. Sí, no yo, soy el yo único. tuve un momento que puedo alegar de demencia temporal. Sí. ¿ya? Por haber yo eh, apostado. A ganador. Semejante equipo de muertos, pechos fríos. ¿eh? ¿Qué bueno, vamos a hacer? Tuve, ¿no? Claro, otro. hecho, hecho está. No me venga a justificar qué pechos fríos, qué equipo de esto, que no. No, no Pero yo me imaginaba... Está, está no, yo Todos pero, nos imaginábamos. Todos nos imaginábamos que cómo es posible que, que el ratonero y la tropa de futbolistas que tiene o sea, no sean capaces... ...de generar algo en el terreno de juego... ...tipos que te ganan 30 mil dólares... ...que no juegan nunca... No, no me ...y de cuando juegan... ...no, no sea? me reniegue, está no, bien... No, no. ...se enteraron en el, en el cuerpo técnico que Pastén apostó... ...y han dicho... ...esos tres puntos los recuperamos... ...no hay sí, ningún problema... ...pero no. lo que no vamos a recuperar... ...no vamos a tener la opción... ...es de verlo Pagla y de verlo sí. pelado a Juan Pastén... ...entonces los tres puntos se recuperan... ...no hay problema... Sí. El, ...el campeonato todavía es largo... No, no, no es largo, pero una pena que no van a ganar nada, ¿no? <risa> a ver, vamos a ver. Esta todavía está por verse. Y siquiera apostamos. Pero es la manga de cabellera. Lo que usted quiera, no Le apostaría ah, cabellera ah. contra cabellera, pero usted ya no va a tener que apostar. ¿Seguro que ya, tú no ve que eso no crecerá? Pues. <risa> Llave tan cortito, no pues. se no, no no se haga el artista, ¿no? Que, eh, cualquier rato le puede pasar. Yo está puedo bien, alegar yo pagado, demencia temporal. Puedo alegar demencia temporal, que en el momento que yo hice la apuesta, que yo no estaba en mi sano juicio. En su sano juicio. Y no, y no cumplirla. Y claro, y dilatarla. No, y, y está, está bien, está bien, es, es, ah, es libre de, de, de poder hacerlo. Eh. Es parte de su defensa. Y todos tenemos, constitucionalmente todos tenemos derecho a la hecho, defensa. ¿no? Claro y si el mecanismo de ustedes dilatar y ese otro ese otro que está atrás ya para qué te digo para qué sirve no sí. ese es el alcahuete número uno cómo va a traer esa clase de técnicos y esa clase de futbolistas para que jueguen en uno de los mejores equipos del fútbol boliviano no bueno no, ni modo bueno y vamos está, a está con está el en el una crisis en este en un problema en, un, en cuatro que no partidos te dije, que no cuatro partidos te dije que no lo tres lograron. al hilo te dije no sí. Y usted dijo, ya, este tiene que remontar. Y es Bill Sterman, ¿cómo no ganarle? El equipo de los zombies, eso, ¿no? Claro. Dije yo. A bueno. punto de irse al descenso, ¿cómo no le van a ganar? Sí, era de Se hacen pensado, expulsar. Realmente. Es increíble, de verdad. Pero usted mismo hizo el análisis con Real, con Gran Mamoré. Y ya sabía. Y para, tenía... para darle un poco más tenía... de emoción a esto de claro, la televisión. Claro, pero usted ya tenía el contexto de la situación que estaba pasando Bolívar y bueno. Se le fue. Bueno, a cualquiera se, le, se nos puede ir. ¿Qué vamos a hacer? Escuchemos al lloronazo number one de este país. Obviamente es muy fácil criticar a mi persona, criticar a los jugadores, Pues la realidad es que cada partido nos quedamos con uno menos. Hoy con dos menos y así es imposible jugar a fútbol. Eh, Retienen el tiempo continuamente. En la primera parte no sé cuántos minutos hábiles habremos jugado. Nosotros con ONCE hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, que es dominar el partido, dominar la pelota, eh, crear ocasiones de gol. Ellos se repliegan todos en su arco y es muy difícil eh, es, eh, romper eso, pero sabemos que con un gol ya ellos se iban a abrir más. Y entonces estoy eh, totalmente convencido, y creo que todos ustedes también, que si hubiésemos estado... 11 contra 11, pues estos tres puntos hubiesen sido para nosotros, porque la primera parte la hemos dominado de arriba abajo, eh, ellos no más que han echado algunos tiros desde fuera de área, todo lo demás ha sido nuestro, pero claro, te expulsan a uno, te expulsan a dos, es algo surrealista. Yo no entro, si el arbitraje ha estado bien o mal, eh, no tengo ni idea, no he mirado lo, el bar, no he mirado nada. Lo único que pido a la gente es que nos, que nos juzguen y a todo el mundo cuando estemos 11 contra 11. Eh, aparte que estamos, somos el equipo que más partidos de seguidilla estamos jugando eh, en esta etapa, por diferencia a todos los demás. Y si encima al, tenemos que jugar a los cuatro días, que es, que es lo que toca y está perfecto, pues juegas con nueve o juegas con, con dos menos. Pues eh, imaginaos, ¿no? Luego cuando, cuando estábamos con uno menos, pues hemos, hemos atacado, hemos generado ocasiones. Y no, hemos, no ha podido ser, ¿no? La verdad que es muy difícil jugar a fútbol con dos menos y, y bueno, y ellos han aprovechado esa situación. Era la única forma que ellos podían sacar algo de aquí, expulsándonos a uno a dos. Y, bueno, la verdad que es, es muy difícil así y, y, y no podemos que vamos a juzgar de esa manera. Como, repito, la primera parte la hemos dominado de arriba a abajo y era, era cuestión de tiempo después del primer gol de que se abriera más el marcador. Pero, pero bueno, es muy difícil jugar cada tres días y hoy con dos menos es algo increíble lo que pasa, la verdad. Surrealista, pero bueno, no voy a juzgar ya más ni el arbitraje, ni si nos beneficia, nos perjudica. Eso lo dejo para ustedes, para la afición, para el comité de árbitros. Yo solo digo que así es muy difícil jugar a fútbol y es mucha ventaja para, para todos los demás. O sea, que se pongan los demás a jugar con dos menos, a ver qué pasa. Ahí está claro, jugar con dos menos es jugar a perder, y el árbitro tuvo que tener llore, en cuenta... Llore, que ayúdele a Peñal, porque usted es parte de esa camarilla de ineptos en la de segunda, camiseta celeste. No Póngase. No Yo no. sé que usted se va a enojar, está bien, pero para un árbitro sacar una segunda roja en un partido, tiene que tomar en cuenta que le está dando el 90% de posibilidades de ganar al rival. O sea, no bien. importa Fui que falta. el otro se tire un no, no, no. tibia peroné, no, no, pero en ese no caso a perder claro. no. el resultado, está bien. Por eso le digo, para eh. sacar una segunda roja, la falta tiene que ser evidentemente fue. fuerte. Fue no fue fuerte, fue, fue uh. segunda amarilla para irse con roja. Evidentemente, eh, el pato hizo la falta, era falta, sí. Pero ese rato tenía el árbitro debió, debió evaluar. más otra amarilla. Pero Chau. debió evaluar. Si yo saco a un segundo hombre de Bolívar, ¿Sí? es regalarle el partido a Bilsterman. no. Pero por supuesto... Disculpame, con el técnico una vez jugaron con nueve, ganaron igual. Por eso, pero puede darse, pero es 90% de posibilidades de darle un partido ganancia si le expulsas a dos del otro equipo. Eso de 90% es un verso suyo. Sí, porque sí. no está comprobado científicamente no, no. qué porcentaje puede incidir tras alguna expulsión. Después sí. le pulsaron a Wisterman. Pero es Eso que... esto ya fue para este querer compensar llorona. algo porque... No, no, no, no, claro, no, el otro ha dicho, no, me que... van a romper porque... Inflé dos, entonces trataré de equilibrar la cosa y expulso a uno del otro equipo para, digamos, hacerme al equilibrado, que ¿okay? no tuvo de equilibrado absolutamente o sea, nada. Hay cosas que, que la gente tiene que saber, yo le digo al televidente. Lamentablemente yo... ...no puedo hablar de fútbol cuando a mi lado tengo un fanático... No, no, ...que no admite, bien. que sé yo, explicaciones... ...sobre un desarrollo de un juego, o sea, es muy difícil... ...que yo le pueda explicar a usted qué es lo que pasa... ...porque usted no, está, es enseguecido, es fanático... Y yo sí. lo entiendo, ¿no? Está bien. yo ya le he dicho, estamos por los opuestos. Yo soy fanático ¿Qué? y usted es contrario totalmente. No, no, no, no, Siempre no. al Bolívar le aquí, va a ver las cosas totalmente malas. Yo vengo aquí en la mañana a hablar un poco a de fútbol. Que cualquier otro equipo. No, de, sí. Vengo a hablar un poco de fútbol. Eso vengo. Por eso es Yo no que que voy gran... discutir por con eso Porque Si no, me voy a la calle y me pongo en la plaza a discutir con cualquiera. Está bien, por eso le digo. Aquí tiene un fanático y ahí tiene un contrario claro, acérrimo. No, es que el fanático no admite... ¿eh? que alguien le pueda explicar qué ocurre con esto o con el otro. No, no acepta razones. El fanático explicando. no importa si yo... el equipo gana metiendo un gol con la mano. No le interesa. No, no, no. Lo que le interesa es ganar. O sea, no hay argumento posible para defender, qué sé yo, una teoría o algo. Con alguien, qué fanático. No, yo lo entiendo y le estoy diciendo que si yo estoy, yo le, lo que estoy alegando. No, que el pato no lo expulsaron, pero ¿por qué no lo van a expulsar? Porque Tarjeta el a, el amarilla, ar... falta. Está bien, ¿Ya? pero. El él... otro, el otro, ¿por qué lo expulsaron? El otro salta está encima bien. lo pisa el muslo a Chumacero. Aparte que está en chiquitito de o sea, Habría que analizar ah. también. Él no lo pisa con saña. Y eso no, usted no me va a dejar reconocer. Veamos las imágenes. Él no va a lastimarlo, él cae después de haber saltado y cae sobre el muslo de, de Chumacero, evidentemente. Falta sí, pero no hubo mala intención para que haya roja. David, si yo salto es... y caigo sobre alguien y lo termino lastimando, no es que salte y le he puesto el codo para dar un, para un ejemplo lastimar. tonto, estúpido. A ver. Tú cuando vas caminando y pisas caca, uh -huh. te das cuenta ¡ih! y levantas la pierna de forma inmediata, es un reflejo. ...que uno tiene... ...pero ya la pisó... ...no, no, no... ...pero so, así cuando se da cuenta... ...levanta la pierna... Claro, eh, sí, ...pero bien. no, este no... ...dejó caer la pierna... ...y la, lo aplastó... ...usted es un fanático del no, otro lado... No, ...sabes, estamos no, no. entre yo estoy fanáticos mirando. No. ...yo estoy mirando lo que está ocurriendo... O sea. ...estamos entre fanáticos... Pero ...la bueno, imagen es clarísima... ¿eh? Va, ...ahí está... ...él se da cuenta que le pisó el muslo... A Chumacero, mira, ahí está. Salta con una... La otra pierna la tenía en el aire y ya llega a apoyar la pierna donde no podía. Mire, alza el, alza el pie y llega a apoyar el otro. Ve, ¿Sí? ahí está. No, no. Está de, él está de espaldas. ¿Cómo puede mirar con, en la nuca? Tendría no, no, que tener no, no, ojos no, no para se saber... trata de mirar. Usted puede sentir dónde está la pierna, por favor. Sí. El otro es un ser humano viviente. ¿Eh? Está bien. Ahí pero, está, le mete el planchazo. Si le ponen pausa, pausa, va a ver, mira, la pierna otra está al aire. No hay no, cómo no, no, evite no. El el lo que y, y levanta la otra. ¿Para qué? Para justificar la falta que estaba haciendo. No le voy a hacer entender. Está cerrado usted también. No, oh, no, cerrado. ¿qué Ve, Ahí está. No, falta bien, mete está bien, la pierna. Pero él está de mete. espaldas. Chumacero llega por atrás. ¿O no? Ahí está. Mira vos. Que no lo va a ver a Chumacero, tiene medio metro, aparte que es petizo Chumacero, medio metro pasa por debajo, ahí está el momento en que lo pisa. Lo pisa y fuerte, es una agresión, eso es roja, eso es alevoso, ¿me entiende? Bueno, vamos a, a comenzar por los que malos que son, ya nos vamos a divertir un rato. A ver. Mirá, qué malos que son, comenzamos con este pase de Alaín, mirá, Galaín. Buscando a su compañero Núñez, qué mal pase, increíble. Quieren hacer pase de 40 metros cuando no es mejor hacer dos de 20 y van a tener consigo el control de la pelota. Miren cómo Danco García, a que le dan una manija terrible, ¿no? No calcula tiempo y distancia y le regala el gol a Rodríguez de Mamoré. Ahí está la jugada. ¿eh? Y después reclama a sus compañeros. Dos hombres en barrera, viene el disparo. Es horrible lo que hace el central del equipo de Real. Buena asistencia. No, Rescalvo sacó los dos delanteros. Así que Rescaita tuvo que ir a cabecear al área. No entiendo yo cómo el técnico va a sacar los dos delanteros. Lo puso al colombiano. El colombiano jugó 12 minutos. Y después no jugó más. Después se escondió. No lo vi más. Pero el cabezazo ¿Eh? malísimo, ¿no? Sí. No buena asistencia de Peredo para que dos delanteros de no puedan enviar el balón al fondo del arco. Eh, Jefiño... Asistiendo a su compañero Luis Salí. mira, te vas a dar cuenta, este no sabe cabecear, ni en Velorio cabecea. Se la entrega al arquero, ¿no? Pudo haber hecho otra cosa, qué sé yo, haberla bajado de pecho, haber girado sobre sí mismo, suspendido en el aire, con una media tijera, algo debió haber hecho. Si Independiente perdió ante Nacional, tuvo mucho que ver con la mala definición de sus delanteros que son inofensivos. Mirá, es el brasileño boliviano, solo. Solo, mira dónde la pega, dónde la tira. ¿eh? Y los defensores de, de Real, que aparte que son malos, dejan y son lentos. Dejan. El delantero González no puede ¿eh? recepcionar la pelota, se le escapa. Es buena la jugada de, del Moreno. González, no, ese es, el, eh, ese es el central el que levanta el centro. Pero lo, lo de González es, pudo haber conectado de cabeza, no sé, cualquier cosa, porque no la pudo bajar. Eh, en el Cines hay pocas oportunidades. Mirá el churri que le dicen esto solo contra Diez Trongues. ¿Cómo se lo va a comer esa jugada? ¿Eh? gracias, uh -huh. un pase, Buen pase espléndido de Álvarez. La defensa de Díez se le sacó dos metros y definió horrible. Y después levanta la mano Jusino ¿para qué? Para intentar que cobren una posición adelantada, cuando allí lo que tienen que cobrar ¿eh? es de cobrarle, sacarle una multa a ustedes por lentos y lerdos, ¿no? No es por otra cosa. Cristaldo, qué oportunidad. Y vamos ahora... ¿eh? Este es el que le lleva a los alfajores al técnico, Esparza. Mirá vos, bueno, se acomodó. Pero ahí está la pasividad del, del cuadro de oliva Mirá, nadie marca... Mirá, el patriota retrocede. Estos parecen, sabes qué? Arroz graneado. Sirven para acompañar nomás esto. De verdad. Los delanteros de que de tronques estaban en otra. Triberio, mirá, mirá el cabezazo que se manda. Horrible. Mirá. Tobar. Es un buen cabeceador, pero para levantar centro es muy malo. Sí, al final no se sabe si era tiro al arco o era centro O era ¿no? qué Mirá esta de Bolívar Froja respuesta defensiva Mirá, todos levantan la mano y se quedan parados Centro, cabezazo, gol Mirá, todos llegan tarde ¿Quién era el que tenía que marcar allí? Pregunto, hace lo que le da la gana Si Bolívar ganó por poco Es porque no son capaces de hacer goles Mirá ese contragolpe. Se equivoca en la parte final. Solo tenían un delantero. Un. Mirá, un, dos, tres, cuatro sí, de Guavirá. Apar ¿eh? del paso. Superioridad numérica. Y sin embargo no fueron capaces de convertirse. Sí, está ahí horrible, paso, no. está horrible la, la, la luz, ¿no? En Montero. Sí. Mira esta otra. Bolívar probó de media distancia, pero mirá cómo le pega a Justineado ¿dónde? y no hay marca o sea, te creo que, que estés presionado que tengas una serie de cosas que no podás disparar no, pateaban libres. Galaín de Nacional mirá vos andás a jugar de central, papá quiso definir yo, muy malo atacando Galaín Qué malo que son. Mirá esta. Así da. ¿eh? Rebote el arquero de Baca 10. Se salvó porque había posición adelantada. Pero no podés entregar la pelota. Este es otro lampe. Uh -huh. Te regalan rebotes en el área chica. Eh, Beñat decía que habíamos generado opciones de goles. Y si para Beñat estas opciones de gol, es esto. Estamos todos mal, ¿no? Mire cómo marcan los de Bolívar. No marcan, miran, mirá. Qué flor de baile que les dieron. Mirá, pero es que no marcan. Esto quiere que estar en el shopping. Miran ¿eh? y te acompañan. Estamos jugando con el Real Madrid. ¿o, qué? ¿O con el Borussia Dortmund? No, es Wisterman. Es que está a punto de irse al descenso. ¿Eh? Tobar falló asistiendo y ahora falla cabeceando. Ya tiene 40 años también. A ver cuándo empezamos a bajarle un poquito la edad a nuestros futbolistas, ¿no? Otro contragolpe fallido. Alcanza a anticipar. Mirá, le pudieron haber hecho Primero unos 4 no. o 5 Aurora, pero no saben definir. Segundo no. Lo han traído un delantero el grumito, Miranda. ¿no? Es más malo que usted. Increíble. Bueno, vamos a ver este remate de Tomás Santo ahora en Independiente. Mirá dónde le pega. Este se bajó un satélite. El Soyo no sé cuánto lo bajó. <coughs> ¿Cómo le pegan de mal? Disculpame. Después vamos a ver otra asistencia. ¿eh? Para, el, para el tal Churri ese. Cristal. Otra muy buena asistencia de Cristian Álvarez. Mirá. Solo. ¿Dónde están los defensores del Tigre? Le meten un pelotazo. Y Más no llega bien, a nadie. Si no llegó, ¿no? Pero claro. O sea, la gente dice, no, Stronger mereció. Y te empiezo a mostrar yo las jugadas de gol que tuvo Oriente y resulta que Oriente mereció haber hecho un par de goles, ¿no? Sí. Uh -huh. Mira, ese cómo le pega Gómez. Ahí demuestra porque qué hace ahí en Independiente. Es muy malo. Mira ahí está. Centro de la derecha. Ni Ferreira, ni Sagredo. pueden cabecear. Eso es lo que hace el, el español. El español levanta centro, arranca, engancha que va ya, hace una bicicleta y vuelve para atrás. Mirá, cualquier jugador boliviano hace más que este. ¿Eh? Gran pase de cuadros, el mejor de Bacadí. Y miren cómo responde el portero Galindo. Qué malo que es Galindo, Dios me libre, se la comió ahí él. Esa pelota la tiene que ir a buscar él. Porque mirá dónde se la pone. Gran, muy habilidoso. Ahí es pelota cuadro pequeño. La, ¿eh? la pelota sí. Juan Godoy, Juan Sinforiano se llama este. Es otro delantero. ¿eh? Que demuestra allí que qué malos que son. Dios, qué Mirá, el Pato Luca. Solo lo dejan patear. Va de titular, creo que la primera vez en este campeonato. Y mira, no es capaz vos de hacer ese gol. Mirá, lo habilitan solo, no hay quien marque. Es como un tiro libre, sin barrera. Sugerencia suya, voy es que entre de titular pato. Sí. No, ese que que se sí va por su casa, o que devuelva el sueldo. Mirá, Torrico Jair. Se comió el gol del empate ante Guadalajara. Le pegó desviado. mira está de Jairo Jam. No tiene pierna... ]zurda, le pegó con derecha. ¿Fue penal eso? No no. no, no, no, no. Le pega muy mal. Sí, pero después levanta no, no, la no, pierna. No, val, va al central el piso. Si sí, al final este juego de hombres, ¿no? ¿Eh? El jugador fetiche de Beña San José, Ronnie Fernández. Mirá. contragolpe, Lo dejan solito. ¿Eh? Media vuelta para dónde Este hace goles de penal nomás. Cinco goles de penal. Imagínate. Después no, no pasa el nada. goleador? Eh. ¿No? Pero todos, cinco goles de penal tiene, imagínate. Experto en tiro libre penal. ¿De los cuantos que tiene? De los siete creo, ¿no? Sí, nueve ¿no? sí, creo que tiene. ¿Siete sí, o nueve? nueve. Eh. Y los otros se los ha hecho a equipo de quinta aquí en La Paz, en la vez que, que Bolívar ha metido tres o cuatro. Eh. Otro gran remate. Regalito de Galindo para el gol de, de Bacadí. Y después está, y para cerrar... Buena, ni el remate ni la cabeza. Pero no sé por qué lo pusieron esta. De verdad. Qué malos bueno, que son. Qué malos que son. Bueno, hoy hay fútbol, va a jugar Olway, va a jugar con Blooming eh, por el otro campeonato, por el seriado, a las 3 de la tarde en la Ciudad del Alto. ¿Ya? Blooming con Allway. Con bueno, Allway, a las 3. Vamos ¿Cómo? a estar ahí de temprano. ¿Cómo le irá? ¿Qué dice? Se supone que debe ganar Allway, ¿no? Se Porque supone. los blooministas suben al segundo piso del aeropuerto internacional de Virubino y asienten la altura. Y asienten mareos, ¿no? Sí, uh, comienzan <risa> a sentirse mal. de <risa> sí. verdad. Eh, y a la noche juega Strongest. ¿Con? Fíjate que ni no me acuerdo. ¿Ah? Pero juega Strongest. A la noche y mañana juega Bolívar. ¿Se acuerda con quién? Tampoco. ¿Tampoco? No me interesa. <risa> ya no quiero saber del Bolívar nada. No. Ya, vamos a estar entonces viendo qué pasa con el Tigre y con el Bolívar, ¿no? Que ambos han restado. Ahí traigo puntos. todos los goles, no tengo problema. Muy bien. Mañana te voy a presentar todos los goles, ¿no? Muy bien. ¿Ha visto las fotos ayer que nos han mandado? ¿Ya vaticinando un poco el futuro? Sí. El futuro. A, ver, a ver, algunas patitas, mira ahí. ¿No ¿Ha visto esa película de Austin sí, Powell? Sí. Esta, ¿no? Así más o menos. ¿No? El doctor, Malito se llama él. el doctor Malito se llama este. El doctor Malito, ahí está. Solo el dedo tiene que ser así, don Juan, y listo. ¿Cuándo apuestas tu melena al Bolívar? ¡Eh, hey, mirá vos! Ayer dice que estaba así, no quería venir estaba a en el acá. turno, No, yo, no, no, que yo venir. No, decía, decían eh, que Ya, mirá, allí mirá se quedó. Con el, acaso yo te dije que apuestes, ya, hermano. La repercusión total. No, ya te digo. Ya este, este, está la Con el tipo de camisa que le gusta a usted o al doctor, al doctor Romero, ¿no? ¿Eh? El dedito. Ahí está el mismo, el doctor. Tengo para elegir muchas. No. Tiene mucho. Pero yo voy a. Creo mira que voy esa. No, no, esa no. no. Mira, o no se parece a Riquelme. <risa> o no. No, muy, ¿Cómo va a parecer al el fulero? El <risa> Mire, ese yo he dicho. Mire, si usted entra a la delantera con Riquelme, dos peladas de esas. Esa, Mírala Es esa. el eh, gol seguro. No, dice, ya me parezco ya a Romero, el del noticiero. Sí, este, sí, ahí sí. Porque a él le gusta ese estilo. Eh, esa. Pero el problema es de dónde agarro claro. un poco de músculo, ¿viste? Sí. Para justificar la pelota. Rápido y furioso, ¿no? Rápido y furioso. ¿No? Ay, Ay, mira, mira esa. Es. Ah, Era medio bonito. extraterrestre, ya le hicieron crecer sí, la cabeza. Mira. Ah. Hasta el viernes tengo chance de cortarme el pelo. Muy bien. ¿Algo así estaba pensando? Puede ser? No, no, ¿cómo si sí es? Algo así bajito me ha dicho. Sí, bajito, con un, pero no así. Es. Con un ya diseño lindo. Por ahí me aterriza una nave. Por haberme metido con los pinches bolivaristas eso. qué claro. confía ya le dije, ya le dije, los tres puntos se recuperan. Lo que no vamos a poder tener otra oportunidad es de verlo así. Eso no se va a, a lograr. Voy a cortar un tipo rapero. No, no. Usted ha dicho pelada, es cabellera con No, no, no pero pelada puede ser cualquier cosa. Y por último yo no aposté con usted, con todo respeto. No, no, está bien, yo sé. Yo solamente estoy siendo parte del público. Sí, sí, no. Su fanatismo pretende agobiar... ¿eh? ¿Agobiarlo me... a usted? Claro. No, tranquilo. No se yo voy a agobiado. definir, más o menos, a ver, cuándo vamos a, a proceder. Sí, pero sí. les vamos a avisar habíamos... a todos para que se anoten. Lo habíamos no. adelantado. A ver, sí, pega por aquí. Lo habíamos adelantado. Mira, va a llamar refuerzos. No, tranquilo. No, yo no llamo refuerzos. Tranquilo. Eso como le va a Igualmente. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, Cada ¿sí? vez hace lo mismo, ¿sabes? ¿Eh? Llamas refuerzos, ¿cierto? Cada vez llama refuerzos. ¿Qué bueno, pero... tipo fanático, hermano? Claro. Bueno este. claro. Pero Dice que al pato es, no tenía en, en que haberlo forzado. En su defensa digo que sí. hasta el mejor cazador se le va la perrisa. Sí, Así claro, que confió en un equipo que nadie hubiera confiado. Un equipo pero, de cuarta. Pero, pero bueno, ahí va, no. ahí va. Además era con Wisterman. Te creo Copa Libertadores de América que hubiera jugado con la, un la, grande de América. La, ya, ok. La, ¿Puede pasar? Ya, ver, ¿Ya? Pero, pero no, bueno. que vengan. No. Ah, ya le digo. No. Los tres Ay. puntos se recuperan. No hay problema. El campeonato es largo. Lo Cuatro que no fechas vamos a no tener. Lo no no vamos a tener la oportunidad de ver es otra vez a Juan Pastén pelado. No. Voy a apostar al título después. Claro. Ya, muy bien. Además, por ahí le queda bien a Don Juan. Sí, le queda bien el equipo. Sí. Por ahí, por ahí le queda claro, bien, no. No. ya le he dicho. El, el nuevo look va a ser de Don Juan Pastén. Claro. ¿El doctor? ¿Cómo es, se llama el médico es, ¿sí? ese? doctor es, Malito. Me el doctor el... Malito. Sí, usted es Versión el doctor boliviana. Malito. No, no, no, usted no, no es tengo. el doctor Malito. Cuando habla del Bolívar, usted es el doctorazo Malito. Ah, mira. La... Con doctorado incluido. Es periodista. ¿No? Dice la verdad del equipo. Claro. Igual le da palo a, a, a, al tigre, no, te lo juro. Pero no la con la misma vehemencia no, cuando, no, no, cuando no, habla no. del Bolívar. Es fanático para odiar al Bolívar. Fanático. No el es, no sí. Pero disculpame, querido. ¿Cómo yo puedo odiar a alguien sin un...? O sea, para odiar, tú tienes que haber querido. Y a ustedes, pues, no los he querido nunca. Pero ahí está. Bueno, entonces, ahí está. es un odio diferente. No, no, no, no, es odio. Una Porque rabia. para odiar a alguien, tú lo tienes que haber querido, ¿no Claro. claro. claro. Eso sí, tienes claro. que haberlo amado. Ah, bueno. ¿Ya? Entonces, voy a buscar otro, otro término, ¿Otro término? Entonces, para que no sea ya. odio.